Ya, sí, pero ahorita todavía no empieza, ponle pausa. Ya, sí, sí. Olá, pessoal, bom dia. Eu gostaria de pedir un poco de paciencia, eu no falo espanhol, mas eh, eu vou a tentar falar devagar para vocês me entenderem. Eh, a nossa linha, né, que va a eh, participar de nosso painel será. Josefina Pedrosa, do Centro de Investigação de Interdisciplinares sobre eh, Desrolo Regional, Noeli Vera, da Universidade de Buenos Aires, eu, Rafaela Pereira de Abril da Universidade Federal de Ouro Preto, e Irmã Rubem, do Colégio de La Fronteira Sul Certo? Eh, Josefina eh, ¿Puede ¿No se podría comenzar? Sí, de acuerdo. Eh, ¿Podrías habilitarme para compartir pantalla, por favor? Yeah, sí, son ustedes. ¿Conseguimos, Josefina? Todavía no. A ver. No, me aparece el anfitrión inhabilitó la función para compartir pantalla. A los panelistas les va a convertir en co-host, en co-anfitrión. Ella ya, ya sabe. Ya tiene... Hola, buenas. Eh, Rafaela. Es muy importante. Yo voy, yo voy a desactivar. Eh, este, eh, la... Quería saber quién es, eh, quién es la persona eh, encargada de la moderación de esta sala. Me, me llamo Íñigo, soy parte de la organización del Congreso. ¿Ya? Sí. Eh, eh, Mi nombre es Inigo, yo soy parte de la organización del Congreso. Yo quería saber quién va a ser la persona que va a hacer la función de moderación de la sala. ¿Es usted, Rafaela? Está, Rafaela, un placer. Era solo para porque hay gente Solo quería le informar de algunas cuestiones relativas a seguridad de la sala, para estar cientes de que usted eh, entiende cómo funciona esa cuestión del Zoom. Eh, na hora de você realizar as suas funções de moderação. Eh, estou vendo que você agora é a... Você agora é a anfitrião do, da sala, né? Sim. Então, olha... Eh, Para você... Eu vou... Vou, vou, vou me... Voy, Rafaela, yo voy a colocar usted como co-anfitriona de la sala, ¿tá? Para dejar la sala bien configurada, porque creo que hay una pequeña confusión. ¿Me puede decir quiénes son los restantes de panelistas de la sala, por favor? Sí, Josefina, Noelia, yo, Rafaela y e hermano. Voy a convertir todos ellos en em co-anfitriones también. Josefina, Noelia, Josefina, No. Ah. Josefina, que mais? Rafaela, não estou vendo aqui a, a ninguém com o nome de Rafaela. Rafaela sou eu. Ai, desculpa, Josefina. Não, mas eu queria saber <risos> os restantes do panelista. Então. É, Josefina, Noélia e irmã. irmã. Mas a, a, essa última pessoa que você me falou está está aqui agora? Hum, parece que não. Aqui, aqui estou, aqui estou. Buenos dias. Tá. Bom, Bom dia, é Rubem, né? Ah, entrou como Rubem. Ah, tá, tá, tá, tá, entendi. Pronto. Então, ele também agora vai ser com anfitrão. Pronto. Então, Rafaela, eh, você vai ser a moderadora da sala. E, eh, além de... Eh, imagino que você já leu o, o correio, né? Então, eu só queria me cerciorar de que você sabe mais ou menos como é que funciona o Zoom na hora para você poder fazer a, a, todas as, a, as suas funções enquanto moderadora, né? Eh, Deixale explicar un momentito, Rafaela. A, a sala está configurada con una sala. Toda persona que llega de público ahora eh, eh, va a llegar en una sala de espera. Y e va a aparecer en um, um, la parte aquí, cuando cuando si vosé clica un botón de participantes y e vosé tiene una lista de todas las personas que están conectadas, ¿no? va a... Cuando alguien llegar, va a aparecer que esa persona está en la sala de espera esperando a ser admitida al panel. Voséis y el resto de, de panelistas, en cuanto co-hosts del espacio virtual, van a poder admitir a esa persona en cualquier momento. Pero ella no llega directamente para asistir. Ella llega en una sala de espera esperando ser admitida. Eh, adicionalmente, adicionalmente, Rafaela. Eh, toda persona que entra en la sala va a entrar con el micrófono fechado con el video fechado y e con la opción de compartir la tela también eh, interditada. Somente ustedes y los panelistas tienen la libertad de en em cualquier momento, digamos, eh, abrir el micrófono, eh, iniciar la cámara y e compartir la tela para mostrar sus presentaciones. Entonces, eh, en la opción... En la opción, va a ver aquí en no el programa de Zoom un botón con, con un escudo de seguridad. Uh. Entonces, si usted hace clic en esa cuestión de seguridad, você va a ver tres opciones que están desactivadas por enquanto, que son justamente las que eu falei para você, a reativación un micrófono, a iniciando el video y e a compartir y e, e a posibilidad de compartir e, la ¿no? Entonces, no en el momento final del painel, si ustedes quiserem abrir a questão del painel para el público, né, para recibir comentarios, preguntas y e tudo más, ahí você puede reativar o micrófono para que esas personas eh, puedan hacer a sua intervención y e colocar as suas preguntas, ¿está? Ok. Tá. Entonces, só sería eso, viu? A... Estoy viendo aquí también que eh, está a cuestión... A... La sala ya está grabando, ¿no? A gente después va a ir recortar un video para omitir esta parte, obviamente, ¿no? Entonces, eh, eh, ustedes pueden tener la libertad, ¿no? De, de esperar más un poquito o comenzar ya cuando quisieran. Estoy viendo que ya tengo algunas personas que están en, en, en el público, entonces, fiquen a vontad ya para, para, para manejar ahí el tiempo que ustedes, conforme ustedes quisieran, ¿tá? Yo voy a estar por aquí para cualquier pregunta, cualquier duda, más eh, ya, digamos, a sala es su ¿tá? Ok, muito obrigada. Ah, de nada. Bom dia, pessoal. Cada um terá 15 minutos para apresentar. A primeira será a Josefina. Pode ficar à vontade, Josefina. Bom dia. Bom dia a todos a todas. Eh, quisiera corroborar que minha apresentação se vê si ¿Sí la logran ver? si ¿Sí ven mi presentación? Sí, se ve. Gracias, gracias, Rubén. Gracias, gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Josefina Pedraza López. Eh, soy este, integrante del grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del Centro de Investigación de estudios territoriales y les voy a compartir, voy a presentarles los resultados de mi estancia postdoctoral elaborada en el 2021-2022 sobre la soberanía o sobre un programa específico que está realizando el gobierno de México des, desde el 2019 enfocado a, a la soberanía alimentaria. El programa se llama Sembrando Vida. Eh, un poco mis antecedentes, soy socióloga rural de la Universidad Autónoma de Chapingo y cuento con una maestría para el desarrollo del Colegio de posgraduados Campus Puebla en México y el doctorado es en, doctorado en Economía para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Puebla en México y actualmente hago una estancia postdoctoral que se llama Estancia Postdoctoral por México en el Centro de Investigación Interdisciplinaria en, sobre desarrollo regional en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. ¿no? Pertenezco al grupo socioambiental de sistemas complejos. Y para comenzar ya sobre mi presentación, comentarles un poco sobre la situación que se presenta en temas de, de soberanía alimentaria en México y cómo es que nace este programa y qué es lo que el pro, en, en la estancia postdoctoral se evalúa. El, el diagnóstico del que parte este programa sobre la situación alimentaria en México es que si bien es cierto México tiene características ecológicas, climatológicas, sociales eh, para practicar tanto una ganadería como una agricultura diversificada eh, en la que se registran 685 este, especies de vegetales y 7 ganaderas que ofrecen 12 productos la realidad es que no producimos lo suficiente para alimentar ni abastecer a una industria, ¿no? Este grado de autosuficiencia se vino complicando, este, de, de, de soberanía alimentaria se vino complicando a partir de las políticas económicas y sectoriales que se establecieron en nuestro país a partir de los años 80, ¿no? Así como en muchos, este, en muchos países de América Latina estas políticas... Eh, enfocadas a la alimentación, ¿no? de ahí que en el 2019 con la llegada del, del presidente López, Andrés Manuel López Obrador se hace la propuesta de un programa denominado Sembrando Vida, este programa denominado Sembrando Vida ha surgido eh, en reuniones recurrentes que ha tenido el presidente, no solo de manera interna sino con otros países por la importancia de la soberanía alimentaria, pero también por la importancia que ha representado para México eh, la migración. Entonces ha sido una propuesta, eh, inclusive una implementación que se ha hecho en países como Honduras, en países como El Salvador, junto con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, como una manera de tratar de ayudar o de coadyuvar a las políticas de estos países. ¿no? En el caso de México, eh, se busca incentivar que esta población rural tenga la suficiente generación de empleo, pero también eh, ayude a la autosuficiencia alimentaria del país, pero también a la propia subsistencia. ¿no? Una característica importante de este programa es el hecho de cuidar el medio ambiente y es, es por ello la investigación que nosotros realizamos, porque si bien es cierto busca eh, la autosuficiencia alimentaria, también hay una búsqueda de eh, cuidar el medio ambiente a través de establecer un sistema agroecosistema, agro, ag agro pero también en esta búsqueda y reconocimiento de los saberes culturales de, de la población en México. ¿no? Las características para pertenecer a este, a este programa es que sean eh, sujetos de derecho agrario, que cuenten con 2.5 hectáreas que no estén sembradas, o bien que tengan máximo 14 árboles y que estén, estable, y que estén dispuestos a establecer algo que se ha llamado sistema MILPA. El sistema MILPA es intercalar árboles eh, frutales, árboles maderables y maíz y frijol o calabaza para, para el caso de México, ¿no? Eh, o algo que también le llaman sistema MIAF, que es establecer árboles maderables con eh, este, maíz, frijol o calabaza, ¿no? Es uno de los programas, de los 25 programas estratégicos que México ha implementado en el país. Este, es de los programas que más presupuesto tiene y que también tiene toda una logística eh, en México, ¿no? Eh, se cuenta con que deben de ser mayores de 18 años y cumplir con las especificaciones del programa, que son tener eh, la asistencia técnica y las reuniones de trabajo, ¿no? Que se establecen. Algunas de las características es que debe de tener la tierra ociosa, que debe de tener la, la tierra que no esté eh, trabajada y que por algún momento tenga que tener el cultivo de milpa o cualquier otro cultivo corto. ¿no? Eh, algunos de los beneficios que dota el programa es que se recibe asistencia social y técnica que los insumos eh, los proporciona el programa como fertilizantes o más bien biofertilizantes, porque no se usa eh, fertilizantes. Eh, hay un pago mensual de 5 mil pesos, este, de los cuales 500 son utilizados para un fondo que se cuenta con viveros comunitarios y las biofábricas. Las biofábricas, es decir, que una vez que ya tenemos la producción, podemos elaborar productos. Este, que, que sean para el consumo a partir de lo que se produce. ¿no? Quiero detenerme un poco en, en comentar que este programa pretende volver al establecimiento de cooperativas rurales eh, con gran impacto, en la que se tengan tiendas que se establezcan en las ciudades y puedan, se pueda tener un comercio directo de, eh, de campesino a consumidor en las zonas este en, la zona, en, las, en, ...en las ciudades, ¿no? Es, ese es el proyecto que se tiene pensado, toda la estrategia que se tiene pensado, ¿no? Solamente les estoy comentando los antecedentes del programa para poder explicar qué es lo que nosotros encontramos en campo, nosotros hicimos un análisis de este programa... Eh, estamos pretendiendo hacer también un análisis en cómo lo está tomando o cómo lo está realizando El Salvador y cómo lo está realizando Honduras, porque bien es cierto, es un programa que se, que se ha platicado, México ha platicado con Estados Unidos para que sea eh, un programa que permee varios países de América Latina, ¿no? Entonces es importante como conocer cuáles son primero los efectos que se está teniendo en México, cuáles han sido los impactos. ¿no? Partimos de la idea de soberanía alimentaria, eh, como la capacidad de cada, de cada pueblo para definir las propias políticas eh, agrarias y alimentarias. ¿no? Este programa se estableció con gran aporte de la academia, eh, en México, algunas organizaciones campesinas importantes en el país, eh, en el que se considerara si sí los saberes, si sí el, el medio ambiente y si sí el no uso de, de fertilizantes o de agroquímicos. ¿no? Nuestro, nuestro análisis eh, para esta investigación eh, nace a partir del 2019, sin embargo, y, y evaluamos del 2019 al 2021. ¿no? con, espe eh, con eh, especificaciones. A nosotros nos interesaba analizar, con esta investigación, como grupo de, de investigación, dos municipios en el estado de Puebla, en México. Dos municipios que son los que hemos venido analizando desde hace algunos años para conocer cómo, una vez más, un programa elaborado desde el gobierno se inserta en la dinámica, en las estrategias, y en las relaciones internas de la población, ¿no? Y además nos nos interesaba conocer cómo es que estaba funcionando o operando el programa de manera interna, ¿no? Eh, con, con estos antecedentes que les comento, que es un programa que está operando en los 20 estados de los 32 de nuestro país, que tiene de los mayores presupuestos, que se están creando alianzas América, en, con América Latina para poder implementar este programa, pues nos nos nos surgían varios varias cuestionamientos. ¿no? Estos son los municipios con los que hemos venido trabajando desde el 2007, precisamente en ubicar el tema ambiental, cómo han impactado en tema ambiental eh, los, los, eh, las políticas agropecuarias en temas sociales, en temas culturales y en temas económicos. Esos han sido nuestros cuatro rubros, este, estos dos municipios que pertenecen al Estado de Puebla ubicado en el centro de México, eh, considerado como uno de los estados con mayores pobreza, con, con también eh, diversidad este, cultural y lingüística, porque casi todo el estado es, eh, tiene población indígena, está integrada por población totonaca y náhuatl, y eh, principalmente tiene cultivos de cítricos, café, pimienta, Plátano y lichi, y tiene un gran intercambio comercial con el estado de Veracruz, que es el estado vecino, eh, principalmente Puebla, en el caso de los cítricos o en el caso de café, lo, lo envía hacia Veracruz y Veracruz se encarga de enviarlo este, o de exportarlo, ¿no? Por la cercanía que tiene con el mar. En el caso del municipio de Hueita Marcos, es, es una población con 60% náhuatl y 20% totonaco, que es una es una población indígena, eh, la agricultura es la base de la, de, de la actividad económica, también se tiene un fuerte programa, una presencia con el programa de la Secretaría del Trabajo, que es un programa eh, que ubica campesinos que se vayan a trabajar a Estados Unidos o Canadá como campesinos en empleo rural durante seis meses, y seis meses regresan a México o al municipio y seis meses se van y esta diversidad, ¿no? Y el comercio del cultivo de cítricos y café con Veracruz, debido a la cercanía y a los costos, ¿no? El municipio de Ayotosco de Guerrero cuenta con una población totonaca. Aquí, aquí hay una diversidad de ganadería y cítricos que también tienen un comercio importante con el estado de Veracruz pero tiene una gran problemática eh, eh, de alcoholismo y violencia. no Es de los municipios que se ha pretendido que tengan una alerta de género, es decir, en México los municipios con indicadores muy altos de violencia hacia las mujeres eh, tienen una alerta que se llama alerta de género y que tienen especial atención. Eh, este municipio aún no tiene esta alerta de género, sin embargo es algo que se ha estado... Eh, tratando de incluir, ¿por qué no la tiene todavía? Por las estadísticas. Es necesario que los municipios cuando solicitan una alerta de género tengan estadísticas eh, a este, pues, al día que especifiquen muy bien cuántos casos, cuáles han sido por, eh, por tema de violencia y no por, por otros temas y bueno, este municipio ocurre eso, ¿no? Eh, como les decía, estos municipios se han analizado desde el 2005 como parte del grupo de investigación con un análisis en la maestría y posteriormente en la investigación del doctorado con del 2011 al 2005 en saber cómo a partir de la llegada de, de diferentes políticas a este territorio se volvían a reorganizar o volvían a establecer nuevas formas de reorganización, en esta ocasión con el programa Sembrando Vida. Estos han sido unos de los cambios que ha tenido el territorio. En 1950 se estableció el programa de tabaco azúcar, eh, de este, sembrar eh, tabaco azúcar con la cercanía de Veracruz, pero además con la... la Empezó la diversificación hacia, hacia la Ciudad de México. En 1980, de, de azúcar se cambió a café y ganadería. Las políticas ya no apoyaban más el cultivo de azúcar. Empezó a tener bajos precios y empezó a ser una opción de apoyo para las políticas eh, gubernamentales, el café y la ganadería. En 1998 al 2000, se cambió de café a cítricos y ganadería, el café en esta zona no es un café de altura, por lo tanto ha representado bajos precios y eh, los, los campesinos han optado por cambiarlo durante un tiempo a cítricos y a ganadería. ¿no? Y finalmente para el 2019 se inserta este nuevo programa, el programa Sembrando Vida, esta nueva política con frutales, maderables, maíz, frijol, calabaza. Eh, por lo tanto, nos interesa saber cómo en estos cambios, o nos ha interesado saber cómo en estos cambios, la seguridad y la soberanía alimentaria están siendo importantes, o se toman en cuenta o no se toman en cuenta, eh, se toman en cuenta las estrategias o no se toman en cuenta las estrategias de los campesinos, la... la este, los conocimientos de los campesinos, ¿no? La investigación de la estancia postdoctoral tiene esta metodología. A partir del 2019 nosotros implementamos esta metodología para conocer cómo una vez más eh, se inserta un programa en un territorio y cuáles son los efectos y sobre todo cuáles son los, los, eh, las implicaciones en la soberanía alimentaria, ¿no? Se hicieron historias de vida, se trabajaron con los, con los participantes que ingresaron en el 2019 hasta el 2021 y también se solicitó que estos participantes eh, tuvieran que haber eliminado algún cultivo. Si bien es cierto, el programa en sus reglas indica que las tierras no tienen que estar ociosas, que las tierras no tenían que tener establecimiento de algún cultivo para poder participar en el beneficio del programa, la realidad que tuvimos en México en el 2019 es que muchos de los campesinos quitaron eh, árboles, quitaron maderables, quitaron áreas forestales para poder acceder a este programa. La, la realidad es que eh, se tuvo un... un unos efectos negativos en el inicio del programa. ¿no? Y bueno, también otro de los requisitos que nosotros eh, eh, pusimos para nuestra metodología es que fueran campesinos que hubiéramos entrevistado en el 2012, en la investigación del 2012 o en la investigación del 2013, cuando se estableció el eh, la política de, eh, de, agro, de agroexportaciones, principalmente con el cultivo de naranja, el cultivo de limón en esa zona, estos cultivos de cítricos, nos interesaba saber cómo es que ahora estos campesinos se estaban insertando a un nuevo programa, si tuvieron, eh, cuál era la visión, qué esperaban, eh, por qué se habían insertado, si habían quitado árboles, ¿no? También se hizo análisis de documento, de documentación, eh, de ahí que supimos que muchos de los campesinos habían quitado árboles, no solamente en la zona de Puebla, sino en muchas áreas, este, por, por esta, este contenido de documentos que analizamos, y se hizo una revisión bibliográfica. ¿no? Entrevistamos a 160 campesinos que se habían entrevistado en las fases anteriores de la, de la investigación, ...de los cuales 130 eran... son hombres y 30 mujeres... ...se entrevistó a Binomios Técnicos... Eh, ...recordando que el programa otorga... ...uno de los beneficios es otorgar asistencia técnica... ...productiva y social... ...es la primera vez que tenemos un programa... ...a partir de los años 80... ...un programa en México que incluye asistencia técnica y social juntas... ...y eso es algo muy interesante porque ahora los técnicos se tienen que poner de acuerdo no solamente en producir, sino en cómo producir respetando y considerando eh, las formas de organización interna que se tienen, eh, los saberes culturales que se, que, con los que se tienen. Entonces, eh, es, la, es la primera vez que tenemos un programa así, que, que tienen que trabajar de manera conjunta, dos áreas, eh, lo productivo y lo social, ¿no? El trabajo en campo eh, fue de enero a abril en estos municipios y algunos de los hallazgos que queremos presentarles nosotros el día de hoy es que el programa pretende eliminar cultivos, se nace de la idea de eliminar el cultivo y de crear eh, prácticas agroecológicas con sistemas más agro, agro, este, agroecológicos, eh, también con el uso con el uso de bio, bioles, como les llaman, o de productos este, que no dañen la tierra. Eh, también el hecho de eliminar los monocultivos que permita eh, una diversificación los sembradores y los campesinos reconocen que han tenido beneficios eh, en cuanto al trabajo y que ha disminuido la disminución de ha disminuido la migración de México hacia Estados Unidos o Canadá, porque ahora tienen un, un salario ¿no? que, que reciben. No lo resuelve todo, estos 5 mil pesos realmente es, es poco dinero, pero eh, lo ven como ya una opción, además de que es un programa que cuenta con este, una estrategia a largo plazo. ¿no? Es decir, eh, en determinado momento se va a comprar la cosecha o se compra la cosecha para que se lleve a las ciudades. ¿no? Y otra cosa que han resaltado es que se ha fomentado el trabajo comunitario. Como tienen que establecer viveros comunitarios y alianzas comunitarias, este programa eh, ellos han determinado que han tenido que trabajar en equipo y en comunidad y ponerse de acuerdo como comunidad. Entonces, es algo que ellos han resaltado mucho. Pero también, eh, algunas, algunas de las cosas que están por mejorar de este programa es que no es muy clara la estrategia de eh, integración de los campesinos. Algunos no cumplen con los requisitos y también ha propiciado problemas en las comunidades porque los técnicos este, benefician a algunas personas que no tienen que ser beneficiadas y entonces genera, genera problemas internos. ¿no? Es importante que se tenga mucho más claridad, el programa tiene que tener mucho más claridad en lo que es la soberanía alimentaria y la búsqueda de la soberanía alimentaria eh, en el sentido de que el esquema que están implementando no permitiría cubrir las necesidades ni de los campesinos beneficiarios del programa, pero tampoco de la población en las ciudades como se está pretendiendo. Entonces, se correría el riesgo de que el programa sea como otro programa más, de que el programa no cubra este, esta, este, este objetivo que ellos mismos se plantearon, ¿no? También es importante que tengan mayor claridad en lo que es una cooperativa. Eh, en México nuevamente se retoma el tema de las cooperativas comunitarias, de las, co de las cooperativas en los espacios rurales y de las cooperativas en las ciudades, de las cooperativas de consumo, de las cooperativas de ahorro, eh, de las cooperativas también de seguridad, que es algo que se está retomando. Eh, sin embargo, eh, nosotros consideramos que es necesario que, se involucren las universidades, puesto que las universidades estamos involucradas, pero como, como visores nada más, como alguien que no está acompañando en el proceso a este, a, este, a este programa, y mucho menos a la implementación del cooperativismo y de todo lo que implica el cooperativismo. ¿no? El programa debe de clarificar elementos administrativos, Cómo, ¿Cómo da de alta y cómo da de baja a los campesinos? Quiero, quiero eh, hacer mención que el programa no les llama campesinos, sino les llama sembradores. Ha dejado de, de, de denominarles como campesinos, eh, sino como sembradores, y entonces ha surgido también una cuestión eh, interesante estudiar y que hemos estado analizando. Si es nada más un... Eh, un nombre que le pone como cualquier otro programa o si esto está representando en la visión de los campesinos una nueva forma de autodenominarse para ellos, ¿no? De, en lugar de campesinos ahora somos sembradores partiendo de que la diferencia es que los sembradores sí están realizando prácticas agroecológicas y los campesinos no realizan o no necesariamente realizan prácticas agroecológicas, ¿no? Eh, esto es algo que, que, que estamos todavía analizando y mirando, eh, si solamente lo toman como, al, eh, como un concepto y ellos se visualizan como un concepto solo por el mero programa, por la mera política gubernamental, o realmente si está ocurriendo cambios internos. ¿no? Además, un tema importante que nos estamos encontrando es que el programa como beneficiarios tiene poco, pocas integrantes mujeres. Y esto se debe a que gran parte de la tenencia de la tierra en México es heredada a hombres. Eh, los hombres son quienes son dueños de la tierra o de las grandes extensiones de tierra, o ellos aparecen eh, en, en el tema legal, y por lo tanto, las mujeres les es difícil incorporarse. Y esta no es solo una situación del programa actual. Es una situación de programas anteriores que ya se ha hecho eh, visible ante las políticas. ¿Cómo es posible que se tengan programas enfocados a las áreas rurales, cuando en las áreas rurales hay una fuerte presencia de mujeres, porque hay mucha migración de hombres, tanto a las ciudades como a Estados Unidos o Canadá, y entonces ellas quedan vulnerables o desprotegidas y no pueden en entrar a estos programas? no O bien entra el hombre, pero el hombre se va, y quienes reciben los beneficios o los apoyos, a los apoyos es el hombre y no así la mujer que es la que se queda, la que cuida de la tierra, la que, la que finalmente atiende la tierra y los animales. ¿no? Eh, estos son muchas gracias por su atención, estos son algunos de los hallazgos que nosotros hemos encontrado con esta investigación que no está terminada, terminamos una primera parte. Eh, hemos sido financiados por CONACYT, por el área de, de investigación en México, para ampliar esta investigación a otros municipios de Puebla, pero también al estado de Tlaxcala y al estado de Hidalgo, en cómo es que este programa está impactando. ¿no? Y estamos haciendo algunas este, solicitudes y negociaciones para que se nos permita analizar cómo está este programa, cómo está impactando y comparar un poco el, la manera en la que se implementa en El Salvador y en Honduras eh, con México. este Y saber si es una opción, como se está planteando desde, eh, desde el gobierno federal, desde el presidente, si es una opción que se puede replicar en otros países, se pueda retomar en otros países o solamente es un, es un tema más eh, eh, de, de cuestión política, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Creo que no me pasé del tiempo. Este, gracias. Gracias, Josefina. Eh, nós vamos a hacer los comentarios en no final, en nuestra roda de conversa. Agora é, seria a Noélia Vera, mas eu acho que ela não entrou na chamada, certo? E então eu vou fazer a minha apresentação. Eu falo em português, então é, gostaria de, de pedir desculpa por isso. Vou colocar os meus slides em espanhol para ajudar a compreensão. E qualquer dúvida no final é, eu vou estar retirando. Deixa eu compartilhar a minha tela só um minuto, tá bom? Entonces, ¿sigo, sigo yo, si bien entendí. ¿O ¿A quién? ¿Oye? Creo que decía que ella, ¿no? Algo así entendí. Mm. Ok. También está el trabajo. Yo okay. colocé la presentación a ustedes. Um. Ah, Un instante, por favor. Bom, meu nome é Rafaela Pereira de Abril, eu sou estudante da Universidade Federal de Ouro Preto no Brasil e eu vou apresentar hoje o projeto titulado desidratador Solar de Alimentos com Tecnologia Social para a Segurança Alimentar agregação de valor à produção e mobilização camponesa. O projeto de pesquisa é, faz parte, né? São, tem alguns integrantes, além de mim tem a Amanda Cardoso, que é a mestranda, sim, sim. as estudantes Kênia, Isabela, Beatriz e Maria Clara, que contamos com a orientação do nosso professor, doutor Pedro Henrique Barbosa, de abril, do Departamento de Medicina da Família, Saúde Mental e Coletiva da Universidade Federal de Rio Preto. Bom, a agroecologia, ela se expressa como um movimento de resistência ao agronegócio e seus problemas socioambientais, culturais e também econômicos. Neste contexto, né, o uso de fontes de energia alternativas nas atividades produtivas da agricultura camponesa, como a desidratação solar para a conservação dos alimentos, pode é, gerar diversos benefícios, como, por exemplo, é, a segurança alimentar e a promoção da saúde a agregação de valor aos produtos, a sustentabilidade ambiental e geração de recursos para a região e a mobilização social. Uma das maneiras mais simples, eficientes e práticas de aplicar a energia solar é a desidratação de frutas, legumes, é, raízes, folhas. É, e o desidratador solar ele é um equipamento para realizar a conservação dos alimentos. E através desse processo, utilizando energia térmica proveniente do sol, é, é possível né, desidratar os alimentos. O desidratador ele é composto por uma caixa de zinco galvanizada, como a gente pode ver aqui nessa imagem, e ele promove é, um efeito estufa no seu interior. Existe uma entrada na parte inferior, é, por onde o ar frio entra, e na porção superior, onde o ar, quente sai. E é, essa conservação do calor promove a desidratação dos alimentos que estão expostos em uma tela no meio do, da caixa e assim é possível é, circular né, permanentemente no interior da caixa o ar, retirando de forma eficiente a água do alimento, promovendo a desidratação e não o cozimento. A minha tela passou? Ah. Ops, perdão. Deu uma trocadinha só um instante. Bom, devido à perda de água durante o processo de desidratação... Ocorre a concentração dos componentes dos alimentos e, por consequência, a diminuição do volume. E existem diversas vantagens em desidratar os alimentos. E alguma delas é evitar o desperdício de alimentos, como, por exemplo, um agricultor que produz uh, goiaba em uma determinada época do ano, porque a produção de goiaba é estacional. E aí, ele, se ele desidrata essa fruta, ele pode ter goia, goiaba desidratada o ano todo, seja para fazer doces, e isso é muito interessante, porque ele não vai precisar ter um gasto de energia para armazenar em freezer e em outras formas de armazenamento, porque se armazenar o alimento desidratado de forma adequada, ele vai ter uma durabilidade muito grande. Permite também é, o consumo de alimentos em outras épocas da safra, do ano, né? E facilita o transporte, e armazenamento, porque ele fica leve e é fácil de transportar e armazenar. Aqui eu trouxe algumas imagens de alimentos na sua forma desidratada. Né? É possível desidratar frutas, legumes, ervas aromáticas para temperar comida. Além disso, é, as frutas são uma ótima opção, para, principalmente para ofertar para as crianças. Aqui no Brasil... É, o Guia Alimentar para a População Brasileira Menores de 2 Anos contraindica a oferta de alimentos contendo açúcar na alimentação das crianças. E as frutas desidratadas, por concentrar a frutose, que é o açúcar natural da fruta, é, torna mais palatável e, assim, é, é uma forma de substituir o, a adição de açúcar para na, na alimentação para as crianças. Aqui a gente tem a foto do limão, que muitas vezes as pessoas utilizam para é, fazer drinks ou então para fazer chás, e isso é muito interessante. Bom, como objetivo é, do, desse trabalho é, né, é promover oficinas sobre o desidratador solar de alimentos com famílias e comunidades camponesas da região rural, de ouro preto aqui em, em, no Brasil em Minas Gerais e realizar um mapeamento dos conhecimentos agroecológicos eh, dos agricultores participantes gerando né uma mobilização eh, inicial para futuras ações organizacionais e para fortalecer a produção agroecológica nas comunidades bom está sendo utilizada como metodologia a pesquisação participativa que é um método colaborativo e democrático, por meio do qual atores locais e acadêmicos desenvolvem e desempenham coletivamente uma atuação direta sobre uma dada realidade, contribuindo assim de maneira horizontal, tanto para a mudança dessa realidade, quanto para a produção de conhecimento sobre essa mudança. Além disso, com metodologia, a gente faz uma análise, além de gravar as ações, principalmente na hora do questionário. Posteriormente, fazemos uma análise qualitativa dos dados. Bom, durante os encontros de intercâmbio e experiências, ocorre a aplicação do questionário baseado no inventário de práticas e conhecimentos, conforme a metodologia camponesa-camponês. E tais questionários têm como objetivo identificar os saberes agroecológicos das famílias e também características pessoais que indiquem particularidades que melhor se enquadram nas funções de facilitadores e promotores agroecológicos. Os questionários utilizados eles apresentam né uma característica é, para promover uma fácil visualização e o um entendimento e a marcação da, das questões presentes nesse questionário. né. E durante a aplicação, cada página do questionário deve ser projetado por meio de um projetor de imagens ou outro recurso visual para facilitar a explicação de cada prática. Aqui nessa imagem nós temos nosso orientador explicando cada eh, prática agroecológica, porque muitas vezes os agricultores conhecem praticam aquela prática na sua roça, mas... Eh, É, não explicar qual representar sim ou não. Em, em cada, se identificarem de forma mais é, fácil, né, em que parte do, do questionário está sendo apresentado. Porque muitas vezes as pessoas têm, difícil, têm dificuldade de manipular é, as folhas, né? E, e esses, esses símbolos auxiliam. Olá, eu, eu estou apresentando... ¿Se dejó de escuchar? No sé si solo soy yo o... Ya no se escucha. ¿Los demás se ¿sí escuchan? Ah, se, se salió. Sí, ya no se escucha. Creo que nomás estamos este, nosotros dos. <risa> <risa> que, que este? Ah. Porque no está la chica que moderaba, ¿o sí? No, ya no está. Mm. Ya no está. Pero creo que no hay nadie. Sí, está ahí medio extraño, ¿no? Mm. Rafael está intentando regresar. Ah, alguien dejó aquí. Ai, não. É, são aplicados oh, os questionários com base no inventário de práticas da metodologia camponesa camponês e é... Deixa eu ver. com o intuito de identificar as práticas agroecológicas. E aí, e esses questionários, eles são montados de forma didática para os agricultores saberem preenchê-lo de forma é, apropriada, né? E foram for mapeados, né? Dentro desse desse questionário também tem perguntas em relação às características pessoais de cada um deles, se para a gente identificar se eles possuem características de promotores e facilitadores é, agroecológicos, e quando foram tabulados é, esses dados, a gente identificou que as práticas agroecológicas mais conhecidas é, foram é, a cobertura seca do solo, a adubação com esterco, conservação de sementes, a rochagem, a, decomposição do, a descompactação do solo, é, fases da lua e controle microbiológico de, de pragas. Até o momento, foram realizados três encontros da Oficina do Desidratador Solar de Alimentos nas comunidades de Santa Rita de Ouro Preto e do Calfundão. E a partir dos resultados, foi possível identificar esses saberes. E além das pessoas que conheciam o maior número de práticas, a gente percebeu que muitas mulheres sabem sabiam até mais do que os homens, mas não é possível a gente afirmar com total certeza de que elas é, possuem possuem um maior conhecimento porque precisa um um estudo né a, a, mais profundo precisa de mais é, uma maior aplicação desses questionários e é, é, então é, a nosso nosso objetivo né foi foi alcançado de é, aplicar o questionário e mapear esses conhecimentos e uma das coisas também que a gente observou, que a maioria do, dos camponeses relataram que é, aprenderam as práticas agroecológicas através dos pais, é, das avós e dos irmãos. Foram a maior parte das pessoas que passaram este conhecimento para a frente. Pronto. É, eu gostaria de mostrar melhor a minha apresentação para vocês acompanharem melhor, mas infelizmente não, não foi possível e então seria isso. A próxima a apresentar, né, a próxima pessoa seria, será o Ruben. Ruben, você consegue compartilhar a sua tela? Rafaela, podes Puedes, le cambié a ver si puedes eh, presentar, a ver si te permite, le di la opción que para que presentaras, a ver si puedes, no, no te deja. Hmm. Olá, a... estão me escutando? Olá, sim. Sí. Sim, sí, te escutou. O meu, o meu vídeo ainda está, a minha compartilhamento ainda está restrito, então a, a gente poderia passar para o Rubem agora. Rubem, você consegue compartilhar a sua tela? Ai, perdão, podias repetir essa última? Você poderia apresentar agora? Ok, aí vai. Obrigada. ¿Ahí ya logran verla? ¿La pantalla compartida? Sí. Ok. Ok, entonces, ¿ya puedo empezar? ¿Sí? Sí. Bueno, pues buenos días a todas. Este trabajo que presento a continuación es una investigación abierta que está teniendo proceso como parte de mi tesis doctoral y bueno, lleva por título Discursividades Productivas y Gubernamentalidad Neoliberal, el programa Sembrando Vida en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México. Eh, bueno, primeramente a manera de introducción, eh, no voy a, a ahondar mucho en el programa ya que la, mi compañera Josefina ya nos dio un poquito los antecedentes de del programa, entonces solamente diré que bueno, actualmente el discurso oficialista eh, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que el combate a la pobreza, la corrupción y la desigualdad son prioritarios. De esta manera se destinan subsidios, programas, políticas públicas y megaproyectos de desarrollo buscando incentivar la participación y el bienestar de sectores históricamente subalternizados como los pueblos indígenas y campesinas. Eh, si bien pareciese que existe una voluntad política para contrarrestar el rezago y la conflictividad que existe, es necesario considerar que tras décadas de implementación de políticas públicas hegemónicas y de adhesión a tratados comerciales caracterizados por la subordinación a países hegemónicos y a organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, prevalece la privatización de bienes y servicios el despojo de los territorios, la corrupción de instituciones y funcionarios en todos los órdenes de gobierno y la descomposición del tejido social comunitario. Eh, bueno, el programa Sembrando Vida es un programa que comenzó a implementarse en 2019. Eh, ha sido declarado entre los 10 programas prioritarios por su importancia para la reactivación económica del país a raíz de la crisis post covid se implementa en 21 estados eh, y ha sido presentado en la cumbre de líderes mundiales sobre el clima con la idea de replicarlo en Guatemala, El Salvador y Honduras como una solución al cambio climático y la migración centroamericana a Estados Unidos. Un poco lo que nos comentaba mi compañera Josefina. Eh, bueno, el programa busca atender dos grandes problemáticas, que es la pobreza rural y la degradación ambiental. De esta manera, sus objetivos son rescatar al campo, reactivar la economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades. De esta manera, en el discurso oficialista se muestra que Sembrando Vida busca contribuir al bienestar social de familias rurales a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria con acciones que favorezcan la reconstrucción del tejido social y la recuperación del medio ambiente a través de la implementación de parcelas con sistemas productivos agroforestales. Hasta aquí todo muy bien. Estos son los, los sistemas que se busca impulsar desde el programa, que es la milpa intercalada con árboles frutales y los sistemas agroforestales. Estas, an, ambos son modelos pues, agroecológicos ¿no? que buscan implementarse, buscan difundirse en todos los, estos estados donde, donde se implementa actualmente el programa. Hasta aquí todo bien y ahora pasamos al planteamiento de, del problema eh, que tiene que ver con que, bueno, si bien este programa cuenta con el respaldo de la gran mayoría de los beneficiarios hacia quienes va dirigido, pues implica una transferencia directa de recurso económico y su implementación busca incentivar el desarrollo regional bajo esquemas cooperativos y sustentables. Eh, encontramos diversas organizaciones de base indígena y campesina, investigadores y diversos actores dentro y fuera del ámbito académico y científico que han evidenciado múltiples efectos colaterales a raíz de la implementación de este programa. Algunos de estos efectos que han sido identificados es la deforestación de, las, de bosques y selvas para acceder al subsidio, la introducción de especies foráneas con bajas posibilidades de adaptación, los nuevos conflictos intercomunitarios al beneficiar a sectores reducidos, la consolidación de una clientela política, la estigmatización de prácticas agrícolas ancestrales, entre otros. Eh, si bien estos subsidios gubernamentales son necesarios para atender las múltiples carencias que existen en los territorios indígenas y campesinos, para diversas poblaciones han representado el sistemático debilitamiento de sus formas tradicionales de organización social y la despolitización de su representación, pues se han cooptado y desestructurado los espacios y las prácticas donde se anteponía el bien común por encima de intereses particulares o hegemónicos. Eh, la manera en la que operé la metodología, bueno, a través de un análisis del discurso y de un trabajo etnográfico, se buscó contrastar información oficialista eh, de esta que se da en comunicados, en las normas operativas del programa, en reportes de evaluación, etcétera, todos estos documentos oficiales. Se contrastaron con otras investigaciones científicas y académicas, así como con resultados del trabajo de campo que realicé en comunidades mayas en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, pues considero que una cosa es lo que se encuentra estipulado en los documentos, en las normativas oficiales, y otra muy distinta es lo que sucede en los territorios al momento de la regionalización del programa. Entonces, el objetivo general de esta investigación es identificar y analizar las discursividades productivas y la gubernamentalidad neoliberal que surge entre las poblaciones y los territorios de Felipe Carrillo Puerto a raíz de la implementación de este programa de Sembrando Vida para conocer su tipo y nivel de incidencia en el desarrollo rural y regional. Entonces, las preguntas que me hago es ¿cuáles son las transformaciones socioambientales que surgen entre las poblaciones y los territorios de Carrillo-Puerto a raíz de la implementación del programa Sembrando Vida, cuáles son las discursividades productivas que se reconfiguran entre las poblaciones, cuáles son los posicionamientos y las negociaciones que se ponen en juego entre el Estado y las poblaciones, y cómo ha cambiado la forma en que estas poblaciones se relacionan y conciben sus territorios a raíz de la implementación del programa Sembrando Vida. Esta es la región en la que realizo mi estudio, es el municipio de Felipe Carrillo Puerto, es, las, es el sureste de México, aquí en este mapita podemos ver en el recuadro arriba a la izquierda la península de Yucatán, eh, seguramente es, conocerán Quintana Roo, ya que es un destino turístico internacional, tiene destinos como Cancún, Playa del Carmen, y bueno, el municipio de Felipe Carrillo Puerto no se encuentra en esta zona, eh, se encuentra en la zona central, que es la población, que es la zona que presenta los índices de migración altos, donde se encuentra el grueso de la población indígena. Es una región plan, ya que desde hace años se han buscado implementar múltiples eh, modelos para incorporar a esta región a las dinámicas del gran capital, como es el Plan Puebla-Panamá, la Iniciativa Mérida. Otras, o, otras diversos eh, programas que han surgido para, in, para integrar a esta región a, a las dinámicas económicas o de desarrollo. Eh, el, ejido está con, el municipio de, de Carrillo Puerto está compuesto por 84 ejidos y bueno sobresale su tasa de desarrollo desigual, eh, los índices de precariedad generalizada y recientemente la militarización que podemos ver en gran parte del país es en este municipio, en tres comunidades, Betania, Laguna, Canaillo, Actún, donde se ha realizado este estudio, son ejidos donde encontramos a poblado, población beneficiaria de este programa y de igual forma encontramos a detractores o comunidades indígenas que han denunciado ciertos impactos, efectos colaterales al implementarse este programa. Y bueno, entre los principales... Eh, para analizar estas discursividades productivas y ambientales y las transformaciones socioambientales que se dan en el marco de la implementación de este programa, utilizo autores adscritas a la ecología política latinoamericana, como Joana Escobar, como Astrid Ulloa, como Doctora Limonda, y autores de la filosofía crítica eh, latinoamericana, como es el doctor Castro Gómez, y bueno, a Michel Foucault, que me sirven muchos conceptos eh, que nos da el buen Foucault. Bueno, la ecología política, como sabemos, hace una crítica de las políticas públicas desarrollistas que desde estos países hegemónicos y desde organismos internacionales imponen agendas globales, sistemas y modelos económicos y ambientales que traen consigo la mercantilización de la naturaleza, el cercamiento y la privatización de los territorios y la exacerbación de la desigualdad social. En Latinoamérica, autoras como Astrid Ulloa y Joana Escobar han analizado procesos de construcción y reconfiguración de identidades ambientales y productivas de distintos grupos étnicos en Latinoamérica. Y bueno, estas autoras coinciden en que en las últimas décadas a estos sectores se les ha relacionado con ideas ecológicas o relacionadas a desarrollos sustentables. Ellas mencionan que seguir concebiendo a los pueblos indígenas y campesinos como estos nativos ecológicos es seguir reproduciendo imaginarios coloniales. ¿no? Y bueno, este concepto también de gubernamentalidad que propone Michel Foucault me es de utilidad para pensar cuáles son las técnicas o los instrumentos que desde el Estado se implementan y qué tipos de sujetos gubernamentales producen. Por consiguiente, considero importante analizar este discurso oficialista en torno al programa para identificar mecanismos y dispositivos de poder y control implícitos en políticas públicas prioritarias, como es el caso. En este sentido, me pregunto si con la implementación del programa realmente se incentiva un diálogo horizontal de saberes, la redistribución de la riqueza, el intercambio de experiencias entre campesinos y el rescate de especies locales con potencial para contrastar para contrarrestar la inseguridad alimentaria que prevalece en la región y en el país. Me interesa conocer cuáles son los cambios más significativos que se han dado entre las poblaciones de Felipe Carrillo Puerto a tres años de implementarse el programa Sembrando Vida, para conocer desde sus propias palabras y experiencias si han mejorado significativamente sus condiciones de vida y si esto se refleja en la dinamización de flujos económicos locales y regionales. Y bueno, los primeros resultados que he obtenido de, de estos de estas trabajos de campo y de este trabajo reflexivo, comparativo. Bueno, si bien es necesario reconocer que el programa Sembrando Vida representa un ingreso económico directo para miles de familias rurales en condiciones de pobreza y crisis post-COVID, el programa actúa como un dispositivo de compensación y contrapeso frente a las dinámicas del gran capital que tienen lugar en el territorio nacional las cuales tienen que ver con dinámicas extractivas de mercantilización de la naturaleza, como es el caso de las áreas naturales protegidas o de los pagos por servicios ambientales, y nuevos regímenes de acumulación. Eh, el programa no contempla que la mayoría de la población rural no cuenta con la propiedad sobre las tierras, ni participa de igual forma en la toma de decisiones en las asambleas ejidales. Tampoco considera que la agricultura ha dejado de ser la principal actividad económica en las poblaciones rurales. Al ser un programa estandarizado, no, no considera las particularidades geográficas, ambientales, sociales y organizativas que hay en cada lugar, en cada territorio y que vuelven a, a México pues un país megadiverso, ¿no? Este, este discurso de gobierno de izquierda progresista no da margen a los movimientos sociales de base indígena y campesina de enarbolar procesos surgidos desde los intereses y necesidades legítimas de las comunidades. En este sentido, considero que es necesario realizar una auditoría del programa. Y, de, y de, en caso de que el programa continúe con la siguiente administración, pues rediseñarlo, tomando en cuenta a las personas que habitan los territorios. En la zona donde yo realizo mi investigación, la meta de las 1.500 plantas sembradas en los dos primeros años estuvo lejos de alcanzarse en las comunidades debido a la sequía y las condiciones cársticas del suelo que lo vuelven muy particular. Eh, de igual forma, se ha dado preferencia a la siembra de especies maderables de gran valor comercial, como el cedro, el caoba, la caoba, el ciricote, por encima de especies locales que tienen gran potencial para contrarrestar la inseguridad alimentaria, como puede ser el ramón, el macal, la yuca, el maíz. Eh, otra cosa que en los hallazgos existe una jerarquización vertical de cargos y rangos donde hasta abajo se encuentran las y los sembradores, seguidos por los técnicos, coordinadores, etc. Eh, si tú le preguntas a un, a un técnico eh, sobre su labor en, en Sembrando Vida, pues eh, te vas a encontrar con una cerrazón total. O sea, la gente, ellos no hablan, no tienen permitido hablar de lo que hacen lo que, bueno, pues nos mete mucho ruido, pues el programa se presume transparente. Entonces, ¿qué nos deja ver esto? El que la gente nos pide el anonimato para las entrevistas, para los diálogos, pues nos deja ver que hay muchas, muchas irregularidades en torno a la implementación de este programa en todos los estratos, desde los sembradores que están hasta abajo, seguido por los técnicos, los coordinadores, todos pareciese que todos tuvieran algo que no, no, quisieran, eh, no quisieran contar, no quisieran decir. Eh, esta, esta cuestión que ya había mencionado seguir pensando a las poblaciones indígenas y campesinas como nativas ecológicas es reproducir imaginarios y modelos coloniales y otra cuestión que ya mi compañera Josefina que, que habló un poquito antes del programa y que ya mencionaba bien es la baja incorporación de mujeres en el programa ya que si bien el programa viene diseñado para dar, dar preferencia a jóvenes a mujeres eh, pues las, las comunidades de aprendizaje campesino están conformadas por un 20 y 25% de mujeres, aunque el programa vaya, busque privilegiar su, la participación de este sector, pues al interior de, las, de los ejidos est existen estructuras de poder y dominación muy enquistadas, muy naturalizadas, que impiden a las mujeres, como bien mencionaba mi compañera, poseer las tierras, e incidir, e incidir de, este, de la misma forma que inciden los ejidatarios, que, que en algunos lugares son verdaderas mafias de poder, eh, grupos de élites privilegiados que pues le niegan la participación a los avecindados, a los repobladores, a las mujeres y a otras personas que pues también se encuentran en los territorios y que pues no, no, logran, no logran beneficiarse de estas políticas eh, de la misma manera que un varón ejidatario logra hacerlo y por el contrario algo que también encontramos es que se generan nuevo, nuevos regímenes de acumulación de personas aparceras que para entrar al programa tienen que arrendar un pedazo de tierra a estos ejidatarios que son los que poseen las grandes sectarias y bueno esto genera nuevos problemas intercomunitarios, nuevas relaciones de poder y subordinación entonces ya hasta aquí la dejo, esto es, ah bueno ya finalmente puse esta tablita que bueno aquí hago un análisis comparativo entre el modelo de la milpa tradicional maya que es el sistema agrícola milenario que se que se urgen, que se usa en estos territorios y por otra parte el sistemas agroforestales y la milpa intercalada con árboles frutales es supuestamente este diseño agroecológico no y bueno por una parte tenemos que esta milpa tradicional maya es una agricultura itinerante y comunitaria lo que implica la rotación de los cultivos frente a una sedentarización de la milpa que viene con sembrando vida y que implica pues también la erosión del suelo. Eh, por una parte, la milpa tradicional maya hay un manejo ancestral del fuego y en el, en el modelo que se, que se busca implementar hay una estigmatización y una prohibición de estas prácticas agrícolas ancestrales, que si bien es cierto que en algunos territorios debe de prohibirse la quema, en territorios como el de la península de Yucatán, por sus condiciones geofísicas, para que el suelo pueda regenerarse, la quema debe ser y es una actividad que no se puede delimitar. Eh, bueno, las semillas nativas y criollas, que se contraponen también con las especies foráneas que trae este programa con poca capacidad de adaptación, especies maderables de alto valor comercial, la agricultura itinerante comunitaria que implica un trabajo familiar y comunitario y este sistema que al ser este, individual pues viene para solo un integrante de la familia, no? individualizando el trabajo. La rotación de cultivos que encontramos en la agricultura itinerante, pues contrastada con esta degradación y sobreexplotación de suelos que viene con, con este sistema que se busca implementar. Y bueno, esta agricultura itinerante comunitaria que refuerza la organización comunitaria y bueno, este programa que al ser individual, pues conforma estructuras alternas de poder a la asamblea ejidal que bueno, también es una de las críticas que han, que han este, hecho diversos investigadores que están trabajando en estos temas. Y bueno, ya con este recuadro ya pues presento un poquito las referencias bibliográficas que utilizo en mi trabajo, y bueno, ya por mi parte sería todo. Y este, quedo atento a cualquier duda, aclaración, comentario, sugerencia. Me, muchas gracias a todas y buenos días. Gracias. Creo que ya se volvieron ahí. Sí, creo que ya nos dejaron aquí. Pásame, pásame tus datos. Sí, claro. Es, sí, que, tenemos. ¿Por dónde te las pongo? ¿Por aquí por el chat o por, dónde? Sí, sí, sí, sí. ¿Te pongo mi correo y mi phone, mi teléfono? Va, sí. Por favor. Sí, ahí comentámelo. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Es Bien. Oye, está muy, muy interesante este... Es que fíjate que uno de los alumnos eh, de maestría, que a lo mejor te podría, bueno, si te interesaría, está trabajando, gracias, está trabajando este tema del poder, que es un, es un, es un tema que yo no trabajo, un tema del poder desde el programa. Y ahorita que mencionaste a Foucault y de cómo eh, desde Foucault está viendo estos instrumentos, no sé si... Podríamos como después reunirnos en una sesión virtual que conozcas a este alumno y si te interesa, si tienes tiempo y si te interesara como ayudarle a ser parte de ahí, de su comité. Sí, claro, este, ahí si sí gustas pasarle el contacto. Sí, te eh, voy a... Es bueno Claro, claro gracias, ya lo anoté. ¿Tu nombre no es Rubén o sí es Rubén? Sí. Eh, te la voy a poner así aquí en el chat también. Sí, pues siempre platicar con alguien que esté como trabajando el tema es interesante, ¿no? Hay muchos posicionamientos, ¿no? También este hay de todo, ¿no? Este, quien está muy a favor, quien tiene ahí más o menos sus... Pacientes. Sí, y él, él lo está haciendo no, no en el programa de Sembrando Vidas, sino en el de Jóvenes Construyendo. Sí. está analizando estas estructuras de, de poder sí. Vale. sí Sí, pues justo lo que yo hice un poquito fue como que buscar todo leí tu artículo porque justo estuve pues recabando como todo lo que se ha dicho desde tanto como de la, del, del discurso oficial pues, de, de las instancias oficiales de gobierno uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, se, ¿Qué se dice desde la Secretaría del Bienestar? ¿Qué se dice desde nos sí, dejaron solos, verdad bueno. Sí. que se dice también como desde las organizaciones y los movimientos indígenas y campesinas? ¿Y qué se dice como desde las investigaciones científicas y académicas, no? Exacto, Entonces, sí, sí, sí. Ahí, sí. Ahí, fue, ahí fue que di con tu trabajo y que di con, pues ya hay otras tesis, hay como, encontré como seis, siete tesis. De hecho, ya hay unas tesis de chapingo muy, muy sí, interesantes. Sí, sí, justo vi, hay otras dos o tres tesis ya de, de chapingo que también uh -huh, uh -huh. este, pues, las estoy, pues me están sirviendo también como para hacer este análisis comparativo. Te voy a mandar un WhatsApp para que tengas mi número también y ahí nos tengamos sí. comunicados. Es ya está. estemos en, en contacto. Me dio gusto conocerte. Sí, bueno, igualmente, igualmente. este que, Creo que lo mejor de la exposición fue eso, que te, sí, tuvimos contacto. Sí, ¿no? oye, sí, oye, este pues no, sí está tremenda su, ahí les falta, ¿no? Como que la organización, pero sí. bueno, eso, eso siempre pasa, creo, ¿verdad? Sí, sí, siempre no se ve. Más cuando sí, es así virtual, ¿no? Virtual y presencial, que tienen dos a la vez. Pero ¿no? sí, este sí, mándame un WhatsApp y qué bueno, qué bueno, este, ya tener tu contacto. Sí, ahí sí, a veces ahorita. ya seguimos platicando, ¿no? Así es ¿Tú vives allá? ¿Tú estás por allá? Yo, yo estoy en San Cristóbal, este, ahorita nada más este, vine unos días a Ciudad de México, yo soy de Ciudad de México, originario, aunque no vivo aquí, este, y ahorita tuve la oportunidad de venir este, 15 días, y venía uh -huh. a, hacer un, un, a renovar un pasaporte, unos trámites, pero yo vivo allá, en San Cristóbal, ahí cuando pues busqué, ¿eh? Gracias, ahí te... gracias. Sí. Es, gracias, sí, sí, sí. Nos, nos nos mantenemos ahí en, en Sí, sí, sí, tanto. y este pues hay algunas dudas que a mí me salen muchas dudas de repente que a lo mejor este tú que llevas más tiempo quizás ya este no sé. Y yo y también si a ti en algún momento o sea, como para hacer tal vez como algo comparativo, quizás, ¿no? entre regiones. Claro, sí, sí, sí, sí. igual sí, vale y armar algo, algo pasarnos algunos alguna bibliografía también. Sí, armar algo algo en, en, en conjunto, ya estoy guardando. Tu, tu, tu, tu... Sí, a mí me sirve mucho, bueno, yo, yo empatizo mucho con el, no sé si tú has podido ver este libro del SECAM. No. Edita el SECAM, si gustas te lo puedo este, mandar. Sí, por favor, sí, sí, ya te lo, ya te lo ya te mandé en WhatsApp. Ahí ok, nos, sí. Nos, nos, nos, nos tenemos ocupados. va. Que va. En contacto. Bueno. Gracias Rubén, que Bueno, tengas entonces, buen día. Yo creo que ya, ya ¿verdad? Ya nos salimos de aquí. Ya nadie nos dijo nada. Sí, oye. Estancia en la Ciudad de México. Gracias, gracias, igual. Saludos. Nos, nos estamos día. comunicando, ya te mando claro, WhatsApp. Claro, buen sí, día. ahorita guardo tu número. Gracias. Un gusto conocerte. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Bye.